Bien, vamos a hacer un ejercicio de cálculo de volumen por revolución de una superficie plana. Para ello vamos con el enunciado. Tenemos que calcular el volumen de la figura que aparece sombreada al hacerlo girar alrededor del eje de abscisas, es decir, el eje X. Lo primero que hacemos es interpretar el sentido de giro. Al girar alrededor del eje OX, integraremos con respecto a diferencial de X. Dado que la figura tiene como base la recta por la que girará dicha figura, usaremos el método de los discos. Y su fórmula será volumen igual a pi por la integral de f de x al cuadrado diferencial de x. Nótese que aquí la función es la que delimita por encima. Como es una función compuesta por 3, habrá que diferenciar entre qué zonas y qué zonas vamos a integrar. Es decir, deberemos dividir el, integral, el intervalo de integración... En tres subintervalos, donde en el primero eh, actuará la primera recta, luego actuará la parábola y finalmente la otra recta. Lo dicho, vamos a tener que integrar diferenciando las funciones que forman la capa superior de la superficie y cada valor, calcular cada valor x en los que, cada, en los que la función cambia de definición, es decir. Se forman dentro de la zona tres subzonas, una azul, que es donde actúa la recta, la rosada, que es donde actúa la parábola, y la verde, que es donde actúa la segunda recta, Y igual menos X más 6. Solo falta por, solo falta por determinar los puntos del intervalo de integración y los puntos donde cambia la definición de la curva que delimita la superficie por arriba, porque el intervalo de integración no está claro dónde empieza, gráficamente se ve que un punto de corte es menos 1 otro punto es 2 y el punto final parece ser el x igual a 6, pero todo eso hay que demostrarlo, hay que calcularlo entonces tenemos eh, primero vamos a hacer el primer punto de integración que lo hacemos por la intersección de la recta y igual 5x más 6 con la ecuación del eje x que es y igual a 0 resolvemos este sistema y nos da que la, el primer punto que llamamos A en la fórmula es menos 6 quintos para el segundo punto deberemos hacer la intersección de la recta y igual menos x más 6 con el eje o x que tiene de ecuación y igual a 0 sería entonces este sistema que se resuelve y da el segundo punto el punto B que va a ser B igual a 6 Luego calcularemos los puntos donde la función cambiará internamente de definición. Hemos dicho que el primer punto va a estar aproximadamente menos 1, según el dibujo, pero es la intersección de la recta y igual x más 6 con la parábola y igual x cuadrado, que la resolvemos por igualación. Y esto nos da dos soluciones, 6 y menos 1. Pero 6 no es posible porque 6 es donde corta la parábola donde se sale del dibujo. Luego la única solución posible es menos 1. Para hacer el otro punto deberemos intersectar la parábola y igual x cuadrado con la recta y igual menos x más 6. Resolvemos el sistema de la misma manera y obtenemos dos soluciones posibles. Una es menos 2 y la otra, pero una es 2 y la otra es menos 3. Pero menos 3 deberemos desecharla, ya que es donde corta a la parábola por la izquierda. Se sale de nuestro dominio de definición. Finalmente tomaremos el valor 2. Con lo que ahora nuestra integral será desde menos 6 quintos hasta 6 de f de x al cuadrado. Pero recuerda. F está definida en tres trozos, la primera recta, la parábola y la segunda recta. Así que lo mejor es escribirla ya como suma de integrales, es decir, desde menos 6 quintos a 1 de la primera recta, de menos 1 a 2 de la parábola y de 2 a 6 de la segunda recta. Todo ello multiplicado por pi. Para hacerlo más sencillo, vamos a hacer las integrales por separado, y uno será la primera integral, que se resuelve muy sencillo, lo único que hay que hacer es desarrollar el cuadrado e integrar un polinomio. Esto no tiene ninguna dificultad, quizás lo más complicado viene a la hora de evaluar, pero bueno, evaluaremos según la regla de Fubini en el límite superior y le restaremos lo que dé en el límite inferior. En este caso, ambos valores son negativos, por eso aquí aparece un signo más Su resultado siempre ha de ser positivo Y en este caso, la integral número 1 da un quinceavo Análogamente, la segunda integral es la integral de la parábola entre menos 1 y 2 También es muy fácil de resolver, incluso más directa que las otras Se hace potencia de potencia, es decir, multiplicamos exponente y se evalúa, recuerda, la integral de x a la cuarta es x a la quinta sobre 5. Pero ese 1 quinto se puede sacar fuera de la constante para facilitar el cálculo. Y luego evaluamos el límite superior menos lo que dé en el límite inferior. Y todo esto da 33 quintos. Finalmente nos queda la tercera integral. Esa integral de nuevo vuelve a ser un polinomio. Tenemos que tomar la ecuación de la recta, elevada al cuadrado, como en las anteriores también hemos elevado al cuadrado, porque hay que seguir la fórmula. Lo desarrollamos y lo integramos como polinomio. Y aquí evaluamos entre 2 y 6. El resultado es 64 tercios. Finalmente vemos que si el volumen era pi por la suma de las integrales, hacemos la suma de los valores que hemos obtenido multiplicando por pi da 28 pi unidades cúbicas. Y hasta aquí el ejercicio.